Y hablando solo, me llevo un rato A ver Que alguien me diga la hora Para decir cuánto tiempo llevo hablando solo HH, coño, es que tampoco te había oído nada Y digo, no se habrá hablado mientras no estaba 8 <risa> y 9 de la tarde pues llevo, llevo cuatro minutos